Hola hermosuras, ya venimos a comprar el pan Aquí estamos en las de Oro, en el hermoso Luis. Entonces, espero que por favor Sigan este reto, recuerden que es una hermosa cadena Que estamos haciendo por Mocobal Hola melanes hermosos, ya estamos aquí, aquí? Sí. <risa> sí. Vamos a ir al barrio de la independencia Va a ser nuestra primera parada Les presento a todos los que han venido hasta ahorita si bien ahí. Ya, sí. No espero que nos acompañen en este recorrido. Las personas que vinieron en serio les agradezco por haber venido con nosotros, ¿vale? Pero ríase. No, Pero ríase todavía. No Ríase. Ah, sí ya. Se acabaron los panes, sí. No, prenda dientes no. no podemos. Bonito. Vale, no, vamos a darle los viejitos primero. Que mira... Con dientes y No, todo. Si no tengo... Sí, ya, hermano. Venga, Dale. Sonríe, hoy primero te puede faltar un tiempo. me da una sonrisa le regalo un palo Pero tiene un rey. Ya se ganó. Ya en sonreído. Bueno. el ambiente Bien. y pues hay muchas carastrices por todo lado. Entonces queríamos vivir como que un poco como antes éramos. así que no va a ser igual nada nunca, pero pues queríamos al menos traerles pues un detalle. Eh, les, eh, les vamos a dar un pan a cada uno de ustedes, pero con la condición de que ustedes nos sonrían. ¿vale? ¿Ustedes son los dos? Bien. ¿Los dos nomás están? Sí. Venga. A ver, ¿qué, pa ¿qué pasa por caramba? Si me sonríe, <risa> le doy un pan. <risa> Ay, ah, bueno. Sí, sí, sí. sí. Otra, a ver, otra, a otra, ver, otra, para a la mano. ver, hermano, ver, a ver, a hermano. Bueno, bueno gracias. descansando. Gracias, ¿no? Bueno, ver, a ver, a ver, a ver, a